Para tener éxito en los negocios, es necesario dar tiempo al tiempo. Es decir, usted no se convertirá en un hombre exitoso de la noche a la mañana. Sin embargo, nadie quiere pasar toda la vida luchando y alcanzando resultados insatisfactorios. Después de todo, quien abre un negocio quiere crecer, mejorar su calidad de vida y sobre todo, conquistar la tan soñada libertad financiera. Para ello... Contrariamente a lo que muchos piensan, no basta con trabajar duro. Lo que hace la diferencia es desarrollar el mindset de un hombre de negocios, además de una serie de estrategias y actitudes para lograr un crecimiento rápido y continuo. Ahora, hablemos de cómo tener éxito en los negocios. 1. Busque el éxito personal. Ante todo, para tener éxito en los negocios es fundamental que busques evolucionar en tu vida personal, pues ambos están íntimamente conectados. Si usted tiene baja autoestima, está desmotivado o tiene un estilo de vida sin diversión. Como consecuencia tendrá poca energía para dedicar su empresa. Por lo tanto, en primer lugar, cuide de sí mismo, de su salud, de su apariencia y de su mentalidad. Después de hacer esto, estarás más preparado y más cerca del éxito en los negocios. 2. Tenga un propósito. Si abriste un negocio solo para ganar dinero, en poco tiempo estarás desmotivado y pensando en desistir. Por lo tanto, hacer lo que usted cree que puede mejorar la vida de las personas, que será el combustible para estar siempre motivado. Si usted tiene un restaurante, el sentido está en preparar comidas agradables, promover un ambiente para encuentros amorosos, profesionales y para que las personas puedan alimentarse. Da al un mismo modo, si tienes un negocio de ropa, el sentido está en vestir bien al otro, mejorar la autoestima de las personas. 3. No escuches a todo el mundo. La mayoría de las personas solo quieren hacer suposiciones sin ningún tipo de fundamento. Otras, por envidia, acaban haciendo críticas para desmotivarte. Por lo tanto, no dejes que terceros contaminen tus ideas o te desanime. Cuando tengas que hablar de proyectos, elige muy bien con quién vas a hablar al respecto. Ten cuidado, no confíes en nadie al 100%. 4. Cuidado con las distracciones. Para tener éxito en los negocios necesitas tener un enfoque total, de lo contrario perderás tiempo y energía, lo que acabará retrasando tu desarrollo. Evita quedarte todo el tiempo en redes sociales o en WhatsApp, a menos que sea para ocuparte de algo profesional. 5. No esperes resultados a corto plazo. Eso no existe cuando se habla de tener éxito en los negocios. A menos que hagas algo innovador y tengas mucha suerte, de lo contrario será necesario esperar. La paciencia es el secreto de los hombres exitosos. Eso no quiere decir que deberás quedarte en la zona de confort esperando que suceda, sino que sabrás plantar hoy para cosechar mañana. 6. Tenga metas y objetivos bien definidos. Para llegar a algún lugar, primero debes saber a dónde quieres ir. Por lo tanto, es importante establecer claramente su punto de llegada y salida. Defina cuáles son los objetivos de su empresa a corto, medio y largo plazo. Después de eso, cree metas para alcanzar cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, objetivo a corto plazo, quiero aumentar el número de clientes en un 30% en 12 meses. Meta, para aumentar el engagement en redes sociales, necesito invertir en anuncios en Instagram o Facebook. 7. Tenga un salario. Un error común de muchos emprendedores principiantes es cambiar de vida tan pronto como la empresa comienza a dar ganancias. En ese sentido, cambian de coche, compran una casa nueva o gastan dinero en mujeres. Eso es muy peligroso, es una trampa. Utilice el dinero de su empresa para que su empresa crezca cada vez más. En cuanto al nivel de vida, defina un salario y aumente en la medida en que el negocio vaya creciendo pero hágalo de una manera consciente y gradual. 8. Sueña alto, pero sé realista. Hacer una inversión demasiado alta puede comprometer las finanzas de su empresa. Recuerda que el crecimiento debe ser gradual, así que invierte poco a poco. Lo ideal es separar un porcentaje mensual de la facturación de la empresa para invertir en infraestructura, marketing, consultorías. Sin embargo, este valor no puede estar por encima de las condiciones actuales de la empresa. Tenga cuidado de no crear expectativas exageradas, hacer grandes inversiones y asegurarse de que todo va a salir exactamente como lo planeó. Este es un juego de alto riesgo en el que si no das el retorno esperado, la empresa podría quedar endeudada. Planifique con calma. 9. Divida las tareas de su empresa. Si quieres tener éxito en los negocios, es importante no centrarse todo en ti mismo. Si lo haces, no tendrás tiempo de pensar en tu empresa. Es decir, después de que su empresa crezca, contrate empleados para dividir las tareas más burocráticas de su empresa. 10. Mantenga bajos los costes operativos de su empresa. Al igual que en las finanzas personales, debe reducir los costos de la empresa. Y eso no significa cancelar cosas relevantes, sino creer en estrategias para tener solo gastos esenciales. Haga un análisis bien detallado y piense en nuevas soluciones de reducción de costos. Recuerda, todo lo que ahorres volverá al crecimiento de tu propia empresa. 11. Piense en el cliente y no en el dinero. Un negocio exitoso necesita ganancias para mantenerse sostenible. Sin embargo, el dinero es una consecuencia de la transformación en la vida del cliente o en un servicio de calidad que genera satisfacción. Nunca olvides que tu cliente es el centro de tu negocio, todo tiene que girar en torno a él. Las personas que no tienen esa visión, con el tiempo estarán fuera del mercado. En pocas palabras, cada vez que hagas una inversión, piensa en el valor que eso va a tener en la vida de una persona. Conclusión en última instancia, tener un negocio exitoso es el resultado de actitudes y estrategias correctas. Así que usted necesita, a partir de hoy, tener una nueva mirada en su negocio y promover cambios importantes. Si usted está teniendo dificultades en su empresa, este video le ayudará a reanudar el crecimiento. Por otro lado, si ya estás teniendo éxito en los negocios, sabes que el cielo es el límite y puedes crecer aún más. Suscríbete para que no te pierdas mis videos hasta la próxima.